Buenas noches a todas las personas que se unen hoy para escuchar este nuevo Twitter Space de Access Now. En esta ocasión, para poder hablar de un tema importantísimo, como es la intersección entre migración y tecnología. Concretamente, en lo que tiene que ver con la recolección y el intercambio internacional de datos biométricos de personas migrantes y otras personas en movimiento. Les saluda Ángela Alarcón, soy campaigner para América Latina y el Caribe en Access Now. Gracias por unirse. Como ya es habitual en estas conversaciones, antes de presentar a las y los especialistas que nos acompañan y también para dar un, un poco de, de chance que se unen más personas, me voy a permitir hacer una breve introducción sobre el tema. En mayo de este año, más de 35 organizaciones de la sociedad civil le enviamos una carta a Amazon para solicitar que Amazon Web Services o AWS termine su acuerdo para alber albergar la base de datos biométrica que se conoce como HART por sus siglas en inglés. El desarrollo de esta plataforma, HEART, está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y, además, es impulsada con tecnología militar. Lo que ocurre es que las dimensiones y el alcance de HEART la convierten en una herramienta particularmente preocupante por sus capacidades de vigilancia, porque permitiría conocer dónde se encuentran las personas migrantes registradas en el sistema, incluso antes de que lleguen a las fronteras, entre otras cosas. Pero bueno, más allá de HART, actualmente hay varias tecnologías y acuerdos entre estados que facilitan la compartición internacional de datos biométricos de personas migrantes. Y este hecho se agrava si consideramos que cuando dicha población se moviliza de manera irregular, pues muchas veces se encuentran en una situación vulnerable, donde no cuentan con una posibilidad de, real de decir, no, no quiero entregar mis datos si quieren continuar con su camino. Esta masiva recopilación de datos entonces representa una invasión a la privacidad y atenta contra los derechos humanos, además de que pone en riesgo a millones de inmigrantes que provienen de América Latina al facilitar la vigilancia y la deportación. Ahora sí, me complace presentar al grupo de profesionales que nos va a acompañar hoy para hablar sobre este tema. Se encuentran por acá Santiago Narváez, quien es investigador de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, basada en México, nos va a acompañar también Jennifer Brody, quien es Manager de Incidencia y Políticas Públicas en el equipo de Estados Unidos de Access Now. Aaron Lakowski, coordinador de investigación en Empower LLC, LLC, disculpen, Empower se enfoca en reducir la, la brecha de información estratégica entre la sociedad civil y las empresas. Antes de cederle la palabra a los colegas, quiero recordarles a los panelistas que esto es una conversación abierta. Entonces, siéntanse libres de abrir su micrófono en el momento que consideren oportuno. Y, bueno, también es importante que nos alejemos de los términos tal vez más técnicos y nos mantengamos en un lenguaje accesible para las distintas audiencias que nos escuchen. Porque, bueno, finalmente queremos que se lleven un mensaje útil y claro de esta conversación. Ahora sí, empecemos. Quisiera que iniciáramos introduciendo un poco algunos conceptos claves para esta, para esta discusión como los datos biométricos. ¿Podrían por favor explicar brevemente qué son los datos biométricos y por qué son considerados datos sensibles? Gracias, Ángela. Uh, yo puedo empezar. Hola a todos. Soy Jennifer Brody de Access Now. Un gusto estar con todos. Ustedes hoy, pues datos biométricos son datos, uh, o sea, que revelan información súper íntima de la identidad de una persona y es algo único, ¿no? Mm, y por eso, o sea, después de ser coleccionado, esa persona siempre es expuesta a vigilancia y eso puede producir daño que nunca, nunca, jamás se puede arreglar. Y hace una gran amenaza a los derechos de, por ejemplo, gente que uh, protestan en contra del gobierno, um, o como que, sí, hacen algo grande, si ¿sí me explico. Perfectamente, Jennifer, muchísimas gracias. No sé si eh, Santiago o Aaron quisieran agregar algo. Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias por por invitarme antes que nada y pues saludos a, a todas y a todos los que están por acá. Eh, pues yo agregaría tal vez que son datos que surgen a partir de eh, características de las personas que son únicas, que pueden ser características físicas como pues la huella digital, el iris, eh, el rostro, pero también pueden ser características eh, basadas en el comportamiento, como es pues la forma de caminar, eh, inclusive como la forma que tenemos al, al teclear y al usar el mouse, pues también puede ser un rasgo biométrico, ¿no? Este Y pues estos rasgos cambian muy poco o no cambian en el tiempo. Entonces, pues a diferencia de un password, por ejemplo, eh, una vez que son vulnerados, pues ya no puedes cambiarlo, ¿no? no ya, ya no puedes, este... Si alguien más eh, como que toma poder de tus datos biométricos, pues ya tiene, digamos... Esos datos que no vas a poder cambiar, ¿no? Gracias, Santiago. Sí. Ah, por favor, Aaron. Sí, nada más rápidamente agregaría que a veces se distinguen eh, entre los se distinguen entre los datos biométricos, que son eh, más físicos, ¿no? Corporales, eh, como mencionó Santiago, y los datos eh, biográficos que pueden eh, incluir o abarcar datos biométricos, pero, pero también incluyen eh, eh, pues datos que sí se pueden cambiar, ¿no? Eh, eh, fecha de, bueno, en algunos no, ¿no? Como fechas de nacimiento, por ejemplo, pero eh, también direcciones eh, físicas y ese tipo de cosas, ¿no? Historiales, criminales, eh, esos son datos biométricos. Eh, eh, pero no datos, eh, eh, digo, son datos biográficos, pero no biométricos, ¿no? Entonces esa distinción a veces surge en, en eh, los documentos que, que investigamos para este tipo de, de acuerdos entre eh, gobiernos y, y empresas privadas. Gracias. Les agradezco mucho esta introducción porque nos va a ayudar a ir entendiendo poco a poco cómo este tipo de... la, la recolección masiva de este tipo de datos puede resultar eh, peligrosa para la población migrante en este caso. Eh, yo mencionaba en la, en la introducción que una de las tecnologías que más preocupa es, es el Homeland Advanced Recognition Technology, o HEART, perdón. Quisiera que exploráramos un poquito qué es HART. No sé si podrían empezar contándonos esto y también quiénes lo impulsan y cómo funciona. Pues yo igual le puedo eh, explicar rápidamente. Eh, es una base de datos biométricos, como estábamos mencionando manejada por DHS, el Department of Homeland Security, ¿no? Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, eh, donde se ubican las agencias migratorias de Estados Unidos. Esas agencias ya manejan una base de datos biométricos, pero HART es una versión eh, muy eh, expandida, pues, que van, a, eh, que está en desarrollo, eh, que, va a, que va a vivir en la nube de Amazon, como ya mencionaste y eh, que va a expandir las categorías de datos biométricos eh, eh, por ejemplo, para, para incluir ADN eh, reconocimiento facial, que ya existe en cierta medida en la base existente eh, huellas digitales eh, reconocimiento de voz entonces eh, va a haber casi 300 millones de personas de perfiles eh, únicos incluidos en esta nueva versión eh, y pues ya se utilizan esos datos para criminalizar a los migrantes, entonces es lo que va a permitir esta expansión de H.E.R.T. Digo, de IDENT, ¿no? que es la versión actual, y ahora se va a llamar H.E.R.T. Eh, entonces de eso se trata, ahí lo dejo por ahorita, no sé si Jennifer o Santiago quiera agregar algo. Sí, muchas gracias, Erin, por explicar, vos sos el experto. Um, solo quería añadir que, o sea, algo que a mí me da mucho miedo, que es nuevo de Heart, es uh, lo de recoleccionar ADN, ADN. Y, o sea, a través de cómo coleccionar esa información, el gobierno estadounidense y otros gobiernos ¿no? y agencias no solo saben mucha información sobre vos sino también sobre tu familia, como enfermedades, o sea, una historia, o sea, grandote de, de cosas super super íntimas y, y personales, así que eso es algo que a mí me da miedo. Yo me gustaría igual agregar algo. Eh, pues, bueno, esta, esta base como que está pensada un poco en que sea como una venta, ventanilla única, ¿no? De identificación para el gobierno de, de Estados Unidos, eh, pues la cual como que varias agencias de seguridad, de justicia, eh, migratorias, entre otras, podrían tener como acceso para... Yo no sé si Ángela pues, se fue, si ¿Sí no, no, por aquí estoy bien. Ah, ok, perdón, quizás se me fue, um, no sé. No te preocupes. Eh, bueno, entonces, como les decía, como que va a ser una ventanilla única para que varias autoridades en Estados Unidos tengan pues acceso a toda esta información de las personas y puedan pues también como tomar eh, varias decisiones, ¿no? Que pues digo, tal vez me estoy adelantando, pero eh, realmente no se conoce bien qué, qué decisiones... Como el alcance de estas decisiones eh, a partir de estos datos. Pero, pues además de los datos biométricos, también se está pensado que HARD pueda eh, ser expandida para incluir información, por ejemplo, sobre, o para ligar información a estos, a estos perfiles, eh, de información proveniente de redes sociales, o también. Eh, inclusive como opiniones de agentes de Estados Unidos sobre las personas eh, información biográfica que tiene que ver con este bueno apodos alias este rasgos físicos como tatuajes eh, también información sobre procesos gubernamentales como eh, pues eh, el historial criminal de las personas o si han solicitado visas o han como tenido problemas este pues, con la autoridad, eh, pues, sí, como que toda esta información eh, en una, como, fase más adelante, porque ahorita, pues, están como enfocándose justamente en cómo centralizar la información, eh, en una fase como más adelante, pues, también preocupa mucho como que está planeado que a través de eh, inteligencia artificial se puedan crear perfiles de las personas y también, eh, pues, se puedan tomar decisiones sobre procesos gubernamentales ¿no?, de las personas. Gracias a los tres por, por esta información que nos brindan. Yo creo que algo importante para entender un poco cómo funciona HART es, por un lado, explicar los, qué son los sistemas interoperables, porque yo creo que esto es clave para poder entender el alcance tan grande que tiene esta plataforma y también quiénes tienen acceso a, este, a esta plataforma, quiénes la nutren. Si nos pudieran contar un poquito de esto, creo que sería bastante beneficioso. Eh, bueno, igual yo puedo empezar. Um... Pero, bueno, básicamente lo, el, la intercambialidad, por ponerle este, una palabra, de, de Hart, es uno de sus grandes peligros, ¿no? Justo porque permite el intercambio de datos, no nada más con otras agencias del gobierno federal de Estados Unidos, sino también eh, gobiernos, eh, pues otros gobiernos, ¿no? Eh, principalmente en este caso eh, México, en cierta medida los gobiernos de Centroamérica, eh, y también los aliados internacionales más importantes de Estados Unidos, por ejemplo, la alianza de los cinco ojos eh, entre Estados Unidos, Canadá, eh, el Reino Unido, eh, Nueva Zelanda y Australia, ¿no? eh, que son los gobiernos que van a tener más acceso a los datos que están en Hart. Eh, Claro, cada gobierno tiene que firmar un acuerdo específico, ¿no? y específico para, para definir accesos y así. Pero justo es un tema que, eh, que hemos investigado ya durante varios años, eh, porque todos esos acuerdos están este, sujetos a, a la transparencia. Entonces, ya tenemos cierta información para saber cómo va a operar ese intercambio de datos eh, de forma internacional. Eh, eh, bueno, para diferentes biométricos, es decir, para huellas, para reconocimiento facial y las imágenes que, que nutren esos sistemas para el reconocimiento facial, para el ADN. O sea, cada tecnología evidentemente requiere de, de mucho desarrollo, de mucho financiamiento y para el, su desarrollo técnico para permitir este, este tipo de, de intercambio. Eh, pero justo en el contexto... Eh, de Centroamérica, de Estados Unidos, y México, más bien. Eh, ya hay varios acuerdos que permiten este tipo de intercambios, de, de, eh, principalmente por el momento de, de huellas, y, y hasta cierto punto de, de imágenes para reconocimiento facial. Eh, pero ya varios gobiernos centroamericanos están desarrollando, incluso con financiamiento de Estados Unidos, sus propias bases de ADN, Todavía no están los acuerdos para que se comparta esa información directamente con Hart, pero pues eso es la idea, o que en un futuro, en un futuro se, pueda, se pueda hacer. Y, y entonces justo es tan importante que estemos viendo este tema, eh, que tal vez pueda parecer un poco del futuro todavía, pero es muy importante que podamos anticipar qué es lo que están planeando para poder parar, por lo menos en parte, este intercambio de información tan íntima. Eh, pero pues eso, no la, la interoperabilidad se refiere a, a la capacidad de compa eh, compartir, en términos técnicos y también legales, eh, todos estos datos de los que hemos estado hablando, tanto internamente en Estados Unidos como internacionalmente. Gracias, Aaron. Jennifer, Santiago, si ¿sí quisieran agregar algo. Sí, este, bueno, pues este tema... Creo Aaron de... dijo todo, no tengo nada. Yo agregaría tal vez eh, nada más que en este tema como de la interoperabilidad, eh, como que usualmente se, se piensa en interoperabilidad este, técnica nada más que es cómo los datos entre las distintas bases de datos se, se comunican y cómo puedes este, pues, como cruzar estas bases de datos, no digamos. Eh, que bueno, en sí como que eh, pues hay riesgos que surgen de esta interoperabilidad y en el caso de Hart como específicamente uno de los riesgos que Sociedad Civil ha eh, apuntado es que al nutrirse como de diferentes... Eh, como orígenes de datos, como pueden ser bases de datos del FBI del Departamento de Estados de Estados Unidos, pero también de policía local y federal y de gobiernos de otros países como México y como los que nombró este Aaron, pues este como que es muy difícil que la información toda venga como eh, con la misma calidad. Entonces esto produce muchos problemas. Eh, para, que el, para que la información sea certera y no haya errores en información, ¿no? Es como toda un... Pues es una odisea desde el, desde el punto de vista este, técnico, ¿no? Entonces, pero además como de esta interoperabilidad eh, técnica que es, pues, mucho lo que, se, lo que, lo que busca este proyecto, también, eh, pues, han habido personas que cuestionan la interoperabilidad eh, cultural, ¿no? Eh, por ejemplo, pues... Eh, cuando están compartiendo esta información con México, hemos visto casos en los que eh, la policía de la Customs Border Patrol, la, la, la policía de, de, la, de la fronteriza de Estados Unidos, eh, ha compartido información con el gobierno de Estados de, de, de México eh, sobre personas que pues, son de interés ¿no? para el gobierno de Estados Unidos. Eh, como, como vimos, en el año pasado se publicó una base de datos de esta agencia que mostraba pues, a periodistas y activistas que habían estado trabajando en el tema de las caravanas migrantes. Y esta información se compartió con, con México para que estas personas fueran, estuvieran sujetas digamos a vigilancia ¿no? en, en México, eh, además de en Estados Unidos. Y pues a partir de esto, eh, han habido activistas, por ejemplo, de, de la organización Sin Fronteras, que han denunciado que han recibido... Pues, han sido arrestadas en, en México de manera, pues, eh, sin fundamentos. Eh, pero no solo esto, sino que también han eh, recibido amenazas de, de muerte, ¿no? eh, Entonces, pues, como que muchas veces estos sistemas eh, son creados y, y, y, y son como pensados a partir de prácticas, eh, pues, de, en este caso del gobierno de Estados Unidos, pero que el impacto de esta información y cómo se utilizan en otras partes del del mundo, como es en este caso en México, pues tiene otros impactos que, que, que no se están considerando, ¿no? Por una parte es esto, pero por otra parte también eh, como esta interoperabilidad eh, cultural tampoco está considerando eh, definiciones, ¿no? Como esta base va a, también a centralizar información sobre el, el historial criminal de las personas de otros países, eh, pues tampoco está considerando como las definiciones que en cada país se tienen sobre los delitos o en el caso de México tampoco se está considerando como el sesgo que hay y, y como el, el grave problema que hay de la criminalización de la pobreza, ¿no? Entonces estos, estos sistemas van a reproducir este tipo de, pues, de discriminaciones, este tipo de, de, de opresiones, ¿no? Te agradezco mucho, Santiago, porque además esto nos ayuda a introducir otro tema que probablemente sea el que más nos interesa de esta conversación, que es, son las implicaciones de esta tecnología. ¿Cuáles son los peligros de Heart para la población migrante? Y quisiera que por favor ustedes eh, se explayan en esta parte sobre cuáles son los, los riesgos para la población Gracias, Ángela. Yo puedo empezar y un montón de disculpas, Santiago. No sé por qué, pero yo no te puedo escuchar en mi, en mi celular, así que lo siento por haberte interrumpido. Riesgo, para, empre, para empezar, hay el riesgo de vigilancia masiva, ¿no? Con la, o sea, si un, si un gobierno tan problemático como Estados Unidos, tiene demasiada, demasiada información personal sobre gente ya marginalizada, ya vulnerable, o sea, presenta o sea muchos riesgos. Um, también, o sea, es parecido, ¿no? Discriminación um, para mucha gente inmigrante en Estados Unidos. Um, especialmente o sea gente que viene como refugiados no um, además hay muchos riesgos de protección de datos no o sea no hay consentimiento cuando alguien da información um, a ese sistema. También los datos no necesariamente son correctos. A veces, o sea, la agencia como asume cosas um, y utiliza, o sea, Department of Homeland Security utiliza una empresa que se llama Clearview AI. No sé si ustedes conocen que tiene un montón de problemas um, de la recopilación de datos, o sea, ejemplos de um, racismo, y ahí <ríe> tengo un, una lista muy grande. Um, Hart va a mantener los datos por lo menos 75 años, o sea, algo inaceptable. Um, y, o sea, Erin ya habló sobre eso un poco que los datos pueden ser compartidos con, o sea, un montón de agencias diferentes en Estados Unidos, um, gobiernos en Latinoamérica, um, también um, UNHCR, una agencia de la ONU está involucrada también. Um, y, o sea, si alguien sufre, mmm, no sé, algo malo que pasa después de que un actor mal consigue sus datos no no hay manera de cómo hablar con la agencia de estados unidos o, de estados unidos para decir vea hey, o sea yo he sufrido eso y necesito que alguien me ayude. o sea no no existe ese proceso para nada um, Sí, no sé si alguien más quiere añadir <tose> Sí. Eh, algo fundamental creo es que el propósito, de, el propósito de Heart básicamente es vigilar a las personas de todas las formas posibles en su vida diaria, sea en línea, eh, con reconocimiento facial, con esta tecnología que mencionó Chen eh, de Clearview AI, que es una empresa que rastrea eh, fotos eh, de medios sociales y de todo el internet de las personas para poder ubicar mediante por ejemplo un perfil de facebook a alguien eh, esto obviamente presenta riesgos para personas que no estén tal vez registradas eh, con las agencias eh, del gobierno federal no personas indocumentadas pero que puedan ser localizadas en línea por su eh, cara por fotos de su cara literalmente o eh, que puedan ser rastreadas, por ejemplo, eh, utilizando eh, sus direcciones ¿no? de sus casas, que se obtienen mediante empresas que venden esa información eh, de las facturas, por ejemplo, de la luz que llegan a las casas de las personas, que de ahí esas empresas pueden vender esa información al gobierno federal lo hacen y esa información se incluye en bases de datos como HART, ¿no? Eh, entonces, la idea es vigilancia total, ¿no? Y esto implica un gran riesgo, obviamente, para personas eh, que son criminalizadas por eh, las autoridades migratorias eh, en Estados Unidos. Otra cosa muy fundamental aquí, creo, es eh, otra vez el intercambio de datos, porque... Eh, justo uno de los propósitos de esta vigilancia es poder utilizar HART y otras tecnologías para vigilar a las personas, incluso antes de que lleguen a Estados Unidos. El mismo día, como un ejemplo que eh, es muy ilustrativo, el mismo día que eh, DHS, esta agencia de Estados Unidos que alberga las autoridades migratorias, eh, asignó un contrato multimillonario a la empresa privada eh, que iba a desarrollar el sistema de Hart. El mismo día también eh, otra agencia federal de Estados Unidos firmó un acuerdo con una empresa privada igual eh, con el Departamento de Estado eh, de Estados Unidos, pero en México, es decir, en su, su eh, oficina en, en la Ciudad de México. Una, un contrato para desarrollar un sistema para la recopilación masiva de datos biométricos, principalmente huellas, para empezar, eh, de todas eh, las personas que las autoridades migratorias de México creyeran, en sus propias palabras, ser eh, nacionales de terceros países. Eh, en muchos casos, por supuesto, esto quiere decir personas de eh, Centroamérica, ¿no? eh, pasando por México, en la mayoría de los casos, hacia Estados Unidos. Y al mismo tiempo, México y Estados Unidos, Estados Unidos firmaron una serie de acuerdos eh, bilaterales para permitir eh, el intercambio en masa de estos... Eh, Datos biométricos, ¿no? principalmente huellas eh, dactilares para empezar. Entonces, es decir, mientras Hart se está desarrollando, al mismo tiempo y no por casualidad se está desarrollando toda una infraestructura en México eh, para que el gobierno mexicano eh, le pase literalmente todos los datos biométricos que recopila la migración de México. Eh, de personas de Centroamérica directamente a ICE, a CBP, a estas agencias de Estados Unidos, ¿no? Eh, y todo mediante sistemas del sector privado, ¿no? Eh, y entonces, na, eh, o sea, pues eso, ¿no? Es vigilar el propósito fundamental, creo, de HART, es la vigilancia eh, expandida eh, de todas las formas posibles para criminalizar a las poblaciones. Tanto en Estados Unidos, eh, como en, en México, como incluso en Centroamérica, ¿no? Ahora con, la, con el desarrollo de estas bases de datos de ARDN, por ejemplo. Yo también me gustaría agregar algo. Eh, bueno, tal vez eh, decir que el simple hecho de que existan estas bases de datos, inclusive si no se utilizarán para eh, temas de vigilancia o de pues, eh, perfilamiento racial eh, o discriminación, como se espera que, que se pueda utilizar esta base, como el simple hecho de que existan esta centralización de datos es pues, muy preocupante porque en caso de que, de que esta información este, pues, se vulnere, pues la, la, la, la identidad de estas personas eh, pues quedaría descubierto y, y su, su privacidad sería muy muy afectada no y también está el hecho de que pues toda esta información puede caer en, en, en o puede ser utilizada para otros fines para los que eh, principalmente se fue se recabó no eh, o puede ser utilizada por por otros agentes no eh, tal vez pues bueno tenemos el caso de en Afganistán que se construyó una enorme base de datos biométricos para identificar a la población que fue pues hecha eh, durante la ocupación de Estados Unidos allá y pues eh, recientemente cayó en, en manos talibanes y pues se ha estado utilizando esta información para, para perseguir e identificar a, a disidentes, a sociedad civil. Eh, entonces es como otro de los ejemplos eh, pues preocupantes de de cómo esta información puede ser utilizada con fines, pues, eh, muy perversos, ¿no? Eh, también, pues, en, en el tema de, de, de migrantes, tal cual, eh, y que está como un poco relacionado también al tema de, de interoperabilidad que les, que les contaba antes, pues, es muy preocupante que, que toda esta información eh, llegue a caer, en manos del, del crimen organizado, ¿no? Pues en, en México y en otros países de la región, pues la, la división entre el gobierno y el crimen organizado como que muchas veces es difusa. Eh, hay muchos casos de, de corrupción, inclusive de agentes de, de migración. Han, han habido muchos casos en los que se ha encontrado que se encuentran coludidos con el crimen organizado. Eh, y pues hay que recordar que lamentablemente el fenómeno migratorio en la región también representa una industria para el crimen organizado, ¿no? Entonces, el hecho de que se pueda vigilar y se pueda conocer la localización de las personas migrantes y que se pueda conocer datos de estas personas y que a partir del, del ADN de estas personas también se puede identificar a sus familias, pues es sumamente preocupante en el contexto de Centroamérica y de, de bueno, de Latinoamérica en general, porque... Hay que recordar que muchas de las personas que están migrando de estos países hacia Estados Unidos lo hacen por cuestiones de, de seguridad, ¿no? Muchas veces están siendo perseguidas por el crimen organizado o por sus gobiernos. Eh, y el hecho de que esta información se vaya a compartir con los gobiernos, pues es muy, muy preocupante porque quiere decir que estas personas van a poder ser vigiladas por justo eh, las personas de las que están huyendo de sus, de sus países. Eh, y, y que no solo, no solo las personas, sino sus familias, también pueden ser vigiladas a partir de estas, de estas bases de datos, ¿no? Entonces, también como que agregaría eso un poco para el, para el contexto eh, latinoamericano. Gracias. Les agradezco mucho a los tres. La verdad es que el alcance, eh, el alcance dañino de esta tecnología es bastante amplio. De hecho, no dudo que se nos queden cosas por fuera. Me hicieron recordar mientras hablaban perdón, que de hecho existe un documento, eh, un, un impact, una evaluación de impacto a la privacidad hecho por el propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ahí mismo ellos mientras hacen la evaluación confirman que hay muchos riesgos y que muchos de esos riesgos no han sido mitigados según las propias palabras de ellos y otros pues que han sido parcialmente mitigados. Entonces, a ver, pues que claramente no es como que haya un desconocimiento en ningún caso por parte de de los creadores de esta tecnología. Yo quisiera que, que avanzáramos un poco también para ver cómo es que este tipo de intercambio es viable entre estados, porque para que esto ocurra tienen que existir eh, acuerdos que lo avalen. Aaron eh, ya se refirió brevemente a este tema, pero no sé si ustedes podrían ampliar un poco qué tipo de acuerdos existen que están permitiendo el intercambio de datos biométricos entre estados y si quisieran también referirse a las organizaciones humanitarias. Bueno, puedo yo hablar un poco del, del caso mexicano. Eh, pues bueno, en México la política migratoria eh, ha ido como implementando diferentes medidas de vigilancia a través de eso, de las tecnologías, eh, principalmente por pues por la donación de estos equipos y el entrenamiento que ha recibido a partir de, por ejemplo, la iniciativa Mérida, ¿no? De, de parte de, de Estados Unidos, del apoyo de Estados Unidos. Este, y pues hay como una historia que pues ya es un poco larga, como desde el 2011 se empezaron a introducir este, escáneres biométricos para, pues, tomar datos de, de, de personas eh, detenidas en México que iban migrando hacia Estados Unidos. Eh, y a partir de esto, como que han, ha habido un este pues un interés de parte de, de Estados Unidos y, y, de, y del gobierno mexicano de crear una infraestructura que pueda, pues, eh, crear una red en la que toda esta información se comparta de manera directamente, ¿no? O sea, digamos que, que hard viene como a ampliar esto y a, y a como, pues, hacerlo como más interoperable y a introducir como otro tipo de información pero este es como un este, esfuerzo que se ha venido dando desde hace algunas décadas eh, en México pues al parecer todavía no, bueno eh, en 2014 todavía no se había logrado crear como una red eh, que comunicara como toda esta información y fue a partir de, de 2017 que nuevamente el gobierno de Estados Unidos sacó una convocatoria para crear eh, para un proyecto que se llama Digitus, que se enfocó en crear una red que, justamente, comunique eh, pues todos estos puntos en los que se toman información biométrica de migrantes, que puede suceder en estaciones migratorias y también en puntos de internacional al país, y, y, y linkear o, o comunicar esta información de manera directa a las bases de datos de, de Estados Unidos. ¿no? Eh, para ello han habido como varios varios acuerdos. Casi todos están enmarcados, bueno, todos están enmarcados como en temas de lucha contra el crimen organizado, este, cuestiones también del, de la guerra contra, contra el narcotráfico puntualmente y han habido acuerdos en, en 2010 hubo uno, este, entre entre eh, Francisco Blake de SEGOV y, y, y Janet Napolitano, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, eh, pero han habido después de eso, en 2013 hubo otro, en 2017 hubo otro, y bueno, más este, recientemente el, el acto, el Bicentennial Act, eh, que es como viene a, a sustituir un poco o actualizar, este más bien el, el, el Plan Mérida, este, pues también habla como de la importancia que, que hay en, en, en, en el compartir esta información, ¿no? Eh, entonces, pues, como que podemos ver como que históricamente este tema ha sido como una prioridad para Estados Unidos y cómo ha sido a través como de la narrativa de la lucha contra el, contra el narcotráfico, de la lucha contra el crimen organizado que se ha pues desarrollado, ¿no? Pero estamos viendo que, pues, realmente se está utilizando como para evitar que, que, que personas puedan llegar eh, a la frontera de Estados Unidos y puedan pedir asilo, ¿no? Como que se está utilizando para criminalizar tanto a migrantes, pero también como activistas que están apoyando a, a personas migrantes. Y eh, pues aparte de o sea, aparte de México en otros países eh, no nada más en la región, sino en otras partes del mundo, pero ha habido más énfasis en, en, en Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre este tema. Desde el gobierno de Estados Unidos eh, están impulsando eh, acuerdos de intercambio de, de datos biométricos, biometric data sharing partnerships, eh, que permiten pues justo esto, ¿no? lo que estamos eh, mencionando. Y, toman formas distintas en diferentes países, ¿no? El acuerdo en México es muy particular, como estaba explicando Santiago, ¿no? Eh, sobre todo porque México es como un, también este un país de, de tránsito para migrantes hacia Estados Unidos, entonces tienen, esos acuerdos tienen ciertas características, pero eh, se está desarrollando toda la infraestructura legal necesaria para que eh, los gobiernos de, de otros países también puedan eh, entregar sus datos biométricos eh, a Estados Unidos. Ahí lo interesante, a veces hay como términos desiguales, digamos, entre países, ¿no? Por supuesto que Estados Unidos tiene la intención de tener acceso a los datos eh, almacenados por otros países. Eh, y poder agregar esos datos biométricos a sus propios sistemas, como HART, ¿no? Eh, y estos acuerdos son un poco ambiguos a veces en cuanto al tipo, a los tipos de, de, de datos que, que se pueden compartir bajo sus términos. Eh, lo, las huellas casi siempre son como, como el primer tipo de... de de biometría que se comparte simplemente porque la mayoría de los países, pues ya tienen grandes bases de, de, de las huellas de sus poblaciones, ¿no? Eh, pero cada vez más eh, el reconocimiento facial, eh, como ya mencioné, está formando parte de este tipo de intercambio de datos y pues ya será seguido por otros, ¿no? Eh, pero esos acuerdos ya, ya, se, ya existen ¿no? en. en, en, el, en el Salvador, Honduras, Guatemala, si no me equivoco. Eh, y también hay otros acuerdos más específicos, por ejemplo, al, al, los historiales criminales, por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene un historial criminal eh, en uno de esos países, o en Estados Unidos, eso ya permite un intercambio mucho más amplio ¿no? de información sobre esa persona entre países. Eh, pero el impulso constante de, o sea, hacia un, un mayor intercambio es el problema aquí, porque a fin de cuentas hay un riesgo general para la, para la población, cualquier persona que tenga datos personales dentro de estas bases. Obviamente, como ya hemos mencionado varias veces, pero también eh, esta información a fin de cuentas se utiliza para criminalizar a ciertas personas, sobre todo dentro de Estados Unidos, en el caso de Hart, porque no es algo abstracto. O sea, los riesgos aquí no nada más son de filtraciones accidentales, de equivocaciones, de, de identificación de personas. O sea, esta información se utiliza muy intencionalmente para localizar, eh, detener y deportar a personas indocumentadas en Estados Unidos, la base, o sea, el antecedente, la base que existía antes de Hart, Aiden fue construida justo para que policía local y policías locales y estatales en Estados Unidos pudieran compartir en masa las huellas dactilares de las personas eh, con autoridades migratorias. Entonces, es decir, la razón de ser de Hart es perseguir a ciertas personas que ya están en la mira de la migra, básicamente, ¿no? Entonces, el constante, la constante expansión de, de la capacidad que estos agentes tienen para cumplir esa misión es, es, es un gran peligro, ¿no? Gracias, Aaron. Antes de, continu de continuar, Jen, no sé si vos quieres agregar algo. No, gracias, no. Gracias. A mí me gustaría agregar algo nada más rápido. Ah, dale, por favor. Eh, bueno, pues sí, como que, digo, estábamos hablando de que existen todos estos acuerdos, pero pues la verdad es que estos acuerdos no son públicos y, bueno, nosotros hemos solicitado varias veces estos acuerdos y, y no, nos los han negado por seguridad nacional en algunos casos y en, en otros casos nos han dicho que o que no existen o que no tienen como los textos de los de los acuerdos, lo cual es pues muy preocupante, ¿no? Porque ni siquiera, como que hay este un interés de las autoridades para ocultar cómo se utilizan estas tecnologías y, y, y pues de manera consecuente para ocultar cómo, cómo es que se, se ejerce violencia a través de estas tecnologías, ¿no? Entonces pues nada más quería agregar eso. Gracias, Santiago. Sí, sin duda la opacidad de los acuerdos es algo eh, que es, es parte del, del problema también, porque no podemos terminar de conocer cómo funciona esto, porque no tenemos lo, la información, porque no quieren dar la información. De hecho, en algún momento, hablando con, eh, con colegas de distintas organizaciones, mencionaban justamente que como los pedidos de acceso a información pública han sido tan efectivos en el pasado, pues ahora algunas agencias son un poco más reticentes a entregarlos porque, bueno, saben que ahí puede haber información que sirva para la rendición de cuentas, para exigir la rendición de cuentas, ¿verdad? Eh, Aaron, rescato mucho la parte que dices que eh, los, o sea, los problemas de los riesgos a la privacidad no son únicamente, bueno, es que puede haber una filtración, no, no, son. Desde la, desde la propia intención de la creación de la herramienta existe un riesgo a la privacidad y yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta en este caso bien venimos hablando de los acuerdos que existen verdad la otra gran parte son las tecnologías eh, porque a ver hard verdad ya hemos dicho es de las más grandes o promete ser de las más grandes pero todavía no está implementado. Pero sí hay muchas otras tecnologías que ya están siendo implementadas, ya están desde hace años recopilando datos biométricos de personas migrantes más allá de HART. Ya algunos de ustedes han mencionado algunas, eh, hablaron de Digitus, hablaron de IDENT. No sé si podrían ampliar un poco qué otras tecnologías se están utilizando actualmente para este tipo de recolección. Pues algo que... Nada más para recalcar esta tecnología de Clearview AI, es una tecnología que es peligrosísima. Lo que hace es, eh, scrapea, rastrea todas las imágenes que existen en el Internet público y los, eh, lo, los, eh, los junta en una base donde eh, y tienen su propia tecnología de reconocimiento facial para relacionar todas esas imágenes. Entonces, esta empresa, que por cierto fue fundada por, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, personas de extrema derecha, racistas en Estados Unidos, digo con él, lo digo porque pues, se ha reportado en detalle que tienen este, toda una historia con movimientos eh, de supremacía blanca en Estados Unidos, eh, su modelo de negocio se basó en vender esta información al gobierno federal, a agencias como ICE, como el Departamento de Justicia, eh, para que esos eh, para que el gobierno federal pudiera localizar a las personas, estén en donde estén, eh, mediante inter, el internet en Estados Unidos. ICE tiene un acuerdo activo con esta empresa todavía, eh, independientemente de Hart, eh, y, lo, y lo utilizan para esos fines. Otras tecnologías eh, eh, que, de empresas privadas que tienen contratos con ICE. Eh, contemplan tecnologías para eh, localizar físicamente a las personas mediante sus teléfonos, es decir, la, la ubicación física de las aplicaciones que se puede leer, digamos, eh, mediante la, las aplicaciones que tienen descargadas en sus teléfonos. Eh, esto, la patrulla fronteriza tiene esta tecnología para localizar a las personas en la región fronteriza. Eh, también, eh, Mucha, eh, bueno, hay, hay otras eh, tecnologías que más bien son sistemas eh, para desarrollar casos eh, en contra de eh, personas, de migrantes en Estados Unidos de parte de ICE eh, y de CBP. Eh, estos sistemas, eh, bueno, han sido desarrollados por muchas empresas, pero una en particular es una empresa que se llama Palantir. También hemos investigado muchísimo a esa empresa. Eh, que igual fue fundada por alguien que ahora es este, una figura muy importante en el Partido Republicano de Estados Unidos, eh, con cara a las próximas elecciones, eh, un aliado de Donald Trump. Eh, y esta empresa, que, Palantir, que es de análisis de datos, eh, permite que ICE eh, incorpore toda la información personal que tiene sobre las personas eh, eh, que tienen sus miras en Estados Unidos y eh, permite que relacionen esa información de forma que puedan mejor organizar sus redadas eh, laborales, por ejemplo, eh, o redadas individuales en las casas de las personas. Eh, y, eh, pues, esa, esos sistemas desarrollados por Palantir, que no voy a mencionar nombres para no... Pues ya, tener que estar este, hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero esos sistemas están igual eh, que Heart, eh, albergados en, en línea por Amazon Web Services, que viene siendo pues un, un, una empresa muy importante en, en esta red ¿no? de, de la migra de Estados Unidos. Gracias, Aaron. Jen, Santiago, no sé si quisieran agregar. Yo estoy esperando la última pregunta. Vamos allá, entonces. Eh, bueno, esto de hecho se relaciona un poco con, eh, con lo que mencionaba ahora Aaron de del alcance de otras tecnologías que están siendo implementadas y cómo han sido implementadas, ¿verdad? Pero creo que, que igual podemos extendernos un poquito más, eh, que es la parte de eh, conocer las, las otras situaciones de vigilancia y violaciones a los derechos humanos hacia las personas migrantes en contextos digitales. Entonces me interesaría que habláramos un poquito del de récord de vigilancia de personas migrantes en Estados Unidos, eh, más allá de Hart, no sé si, si quisieran extenderse en eso. De nuevo, yo sé que Aaron ya mencionó algunas cosas, eh, creo que un, un trabajo muy interesante, eh, reciente, es el que hizo ACLU en relación a, a, al rastreo, a, a la posibilidad de conocer la locación de las personas migrantes a partir de la compra de datos de aplicaciones eh, que eran común, de uso común, ¿verdad?, por parte de esta población, y bueno. Eh, un poco como que se liberaban de, o, o se pretendía liberar de la, de la responsabilidad porque cada usuario se supone que da su consentimiento cuando usa las aplicaciones, pero ciertamente hay algunas políticas de privacidad abusivas. Pero bueno, quisiera eso eh, abrir un poco el, el panel para hablar un poco en general del récord de vigilancia de personas migrantes. Sí, gracias, Ángela. Yo puedo comentar un poquito sobre eso. O sea, para empezar, sabemos que Department of Homeland Security vigila un montón a las redes sociales de la gente inmigrante. Um, o sea, muchas organizaciones como Brennan Center for Justice han hecho investigaciones acerca de ese tema y yo puedo hablar. violencia. Um, Gracias, Jan. Hacia el final te perdimos un poquito por aquello de que quieras chequear la conexión, pero te agradezco mucho que compartas esto porque eh, a veces tal vez podemos imaginarnos, bueno, que esto pasa, no sé, en las grandes caravanas de migrantes o solamente a cierto tipo de población y aunque sin duda hay población vulnerable que la tiene peor, eh, es una práctica bastante extendida, ¿verdad?, El, este tipo de recolección invasiva de datos personales. Entonces, creo que, que lo que nos compartes lo ejemplifican muy bien. Eh, Santiago, Aarón, si ¿sí quisieran agregar. Pues un enfoque de la campaña No Tech for Ice, donde colaboramos eh, como investigadores, investigadoras desde Empower eh, en Estados Unidos, un enfoque... Eh, reciente ha sido eh, un grupo de empresas que se denominan data brokers, en inglés. Eh, la verdad no sé cuál sería la, la traducción exactamente, pero son empresas que se dedican a la compra y venta de datos personales de todo tipo. Tanto de fuentes públicas, eh, de gobiernos locales, municipales, el gobierno federal, y de, de fuentes comerciales, ¿no? de, de, eh, de, de empresas de telefonía, a, eh, empresas de, de, de luz, tanto públicas como privadas, eh, sistemas municipales de agua, ¿no? O sea, cada fuente eh, que exista en Estados Unidos y donde se puedan comprar datos personales, esa información se compra y se vende muchísimo más de lo que te imaginarías, si, si no te has adentrado mucho en el tema. Y es algo que cada vez más eh, la migra en Estados Unidos está eh, utilizando mediante contratos particulares. como la base, como, como la materia prima, prima de, de, de, de, de todos estos sistemas, ¿no? Entonces, los datos biométricos, digamos, se pueden considerar como, como otro ensumo, pero, pero uno de muchos de esta información personal que se compra y, y por parte de, de gobiernos y se utiliza para eh, perseguir y, y detener a las personas. Eh, es algo que no hemos visto al mismo grado en México, por lo menos, eh, simplemente porque estas mismas empresas no tienen el mismo alcance fuera de Estados Unidos, el mismo acceso a toda esa información personal, pero no me sorprendería en lo más mínimo que, que pues, empezaran a expandir eh, sus negocios hacia... Hacia otros países, eh, pero entonces, pero estas empresas eh, que son muy grandes eh, cotizan en bolsa de en las bolsas de Londres, de Nueva York. Eh, en algunos casos, eh, son como un eje fundamental de, de, de esta problemática de, del intercambio de datos, porque, pues, sí, o ellos sea, proveen la materia prima, digamos, de, de toda esa información personal más allá de. De, de lo que estamos eh, platicando ahorita de, de, de, de datos biométricos recopilados por, por agentes migratorias, ¿no? O sea, esos mismos agentes tienen datos de todos lados, por decirlo así. Sí, gracias por mencionar los data brokers, Aaron. Y, y también quería mencionar, hablando de eso, um, yo trabajo para que en Estados Unidos unidos tengamos un, un ley federal de protección de datos y, y no tenemos. Así que sí, o sea, el, um, la industria de data brokers son bien, los datos Estados Unidos, o sea, Te perdimos un poco, Jenny. OK, ¿estoy ahora? Uh. Sí, ahí te escuchamos. Okay. No, o sea, al, al sistema de surveillance capitalism, ¿no? Vigilancia de capitalismo, o sea, todo eso nació acá. Así que es como, sí, estamos en problemas. Gracias. Eh, sí, bueno, como mencionaban, aunque el, nuestro enfoque de... de de hoy son los datos biométricos porque son datos sensibles. Parte del valor de estas plataformas es que agregan muchos tipos de datos eh, en un mismo lugar, ¿verdad? Y cuando terminas consiguiendo tanta información de una persona, terminas teniendo un perfil tan completo, eh, bueno, puedes tomar muchas decisiones respecto a esa persona. Ya para ir cerrando este espacio, eh, bueno, de hecho esto va de la mano a lo que nos comentan en redes sociales que ponen, bueno, todo esto es horrible, que están haciendo las organizaciones de derechos humanos para detener esto. Y en esa línea eh, yo quisiera que, que reflexionáramos un poco eh, acerca de las mal llamadas fronteras inteligentes eh, despidiéndonos, de, con una nota un poco más esperanzadora, ojalá, sobre qué pueda hacer la sociedad civil al respecto de lo que está ocurriendo. Bueno, pues yo, yo creo que algo de lo principal que puede hacer la sociedad civil es pues, lo que se está haciendo aquí, ¿no? Un poco pues denunciar esto y como susabilizar esta información. Eh, que muchas veces, pues como ya dijimos, es información que, que está como muy oculta. Entonces también como que es necesario pues obtener esta información y hacerla pública y, y, y que más gente conozca esto para ir problematizando este, este tipo de prácticas y pues realmente que suban los costos políticos, ¿no? Para que pues las personas que están como desarrollando estos sistemas en, en los gobiernos, las que lo están utilizando, pues les, se la piensen, ¿no? Que, que, que también el tema de la opacidad pues también es como algo que permite que los abusos eh, se sigan cometiendo y que, y que inclusive pues las personas que, que son este, afectadas directamente por este tipo de sistemas no ni siquiera se enteren eh, cómo es que estos sistemas están, están mediando y, y que tampoco puedan este, pues hacer algo para buscar una reparación del daño y, y y, pues, evitar estos abusos, ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo principal y lo primero es, como, justamente, pues, eh, hacer pública la información sobre estos, sobre estos sistemas, ¿no? Eso sería como algo eh, principal. Gracias. Y también Gracias. diría que, eh, pues, nosotros, desde Empower, como, como ya mencioné, participamos en una campaña que se llama no tech for Ice, eh, com. Eh, Ahí está todo en inglés y español en línea y es una campaña liderada por uh, organizaciones como Mi Gente, como Just Futures Law, Immigrant Defense Project eh, en Estados Unidos, pero obviamente con un enfoque internacional. Y, hay, hay diferentes blancos de la campaña, digamos, como el propio gobierno, pero también el sector privado, también las empresas privadas, ¿no? Porque hay distintas formas eh, de denunciar a esas empresas eh, para que dejen de colaborar con la migra, ¿no? El, el, el nombre de la campaña lo dice, No Tech for Ice, ¿no? La idea es, eh, o sea, hay muchísimos problemas con la migra, ¿no? Y con toda su misión y su, su existencia incluso en Estados Unidos. Eh, pero eh, el hecho de que el sector privado voluntariamente y por, eh, con fines de lucro colabore con la migra es eh, una parte fundamental de, de este problema que estamos viendo, de este eh, crecimiento eh, descontrolado de la vigilancia eh, eh, pues en la sociedad. ¿no? Entonces, eh, chequen ese sitio, esa campaña, está en todas las redes también. Y este pues obviamente también aquí en, en, en los que estamos aquí, nuestras organizaciones aquí en, en América Latina, también este, estamos contribuyendo a, a creo a, a expandir como decía Santiago este, el conocimiento local de, de esta problemática que, que pues es se está haciendo está cada vez más internacional, internacionalizado por, por la misma este, Migración de Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y solo para terminar, creo que siempre, como ustedes ya saben, hay que como seguir la plata, ¿no? Los fondos, y por eso decidimos con Just Feature's La Immigrant Defense Project y otros escribir a Amazon Web Services, um, que está apoyando al Heart Biometric Database, o sea, para que ellos um, paren con, con esos planes y intentamos um, como presionar a los fundadores, ¿no? Um, para que ellos sepan y entiendan, o sea, la, que esa situación es demasiado grave para seguir con ojos cerrados. Les agradezco mucho, de verdad, por, por toda esta información brindada. Con esto vamos a dar por finalizado el Twitter Space de hoy. De mi lado, agradecerle a, a los panelistas que se sumaron, a Santiago, a Jen, a Aaron, y mil gracias también por... por Sacar el tiempo para compartir este conocimiento. A las personas que nos escuchan, si se encuentran en América Latina y si son parte de una organización o cercanos a una organización que trabaja en migración, en derechos digitales, en transparencia o en otros temas cercanos, y les gustaría crear sinergias para trabajar en torno a las amenazas digitales que se enfrentan las personas migrantes, les invito a ponerse en contacto con el equipo de Latinoamérica de Access Now y con las otras organizaciones presentes. Gracias de verdad por escuchar y buenas noches.